Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, sufrió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño se quedó en Jerusalén. Sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después, se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en su noche al tercer día lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas sus padres se emocionaron, se emocionaron mucho al verlo su madre le decía Lo, hemos estado muy angustiados mientras que buscábamos él les contestó ¿y por qué me buscaban? ¿no saben que yo debo estar donde mi padre? pero ellos no comprendieron esta respuesta Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret siguió obedeciéndoles su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón